Horóscopo de Acuario para hoy. 21 de marzo de 2018. Hoy, algo o alguien pondrá mucha presión sobre tu persona. En este momento las personas están bastante estresadas, posiblemente por razones financieras o económicas. Alguien te llamará para molestarte preguntando qué compañía de larga distancia elegirás, otros te presionarán para que termines lo que debería haber estado terminado ayer, otros querrán algo más de ti.